Mis hermanos franco-macorizanos, esa de Algisa Pantaleón, eh, una mujer que ama a su pueblo y que he estado pasando noches de insomnio, eh, noches en que está orando, pidiéndole a Dios porque salgamos de, de esta pandemia. He perdido familiares, amigos, otros que están graves otros que se están recuperando. Yo quiero que, por favor, me escuchen. La única manera que tenemos de combatir el, el COVID-19 es quedándonos en casa. Por favor, lavarse bien las manos cada, cada vez que ustedes puedan. Usar mascarillas si van a ir al supermercado o farmacia es la única manera que tenemos de cuidarnos. Yo quisiera estar con mi hermano y con mi hermana que están allá y mis amigos, pero no puedo y no debo, porque si voy, los puedo enfermar o yo me puedo enfermar. O sea, por favor, quisiera abrazar a mis nietos, quisiera abrazar a todo el mundo. No puedo, porque yo estoy rigiéndome por lo que dice Salud Pública y por lo que dice la OMS, quedándome en casa. Quédate en casa, por favor, mi pueblo amado. San Francisco de Macorís, Qué orgullosa me siento al ser de ti. Quédate en casa.